Hola, gente, y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. Durante los próximos tres episodios vamos a estar trabajando en tres maneras distintas de manejar el estado de nuestra aplicación. Y para eso vamos a hacer un, el mismo ejemplo utilizando tres técnicas distintas que nos permitan loguear a un usuario y luego más adelante en nuestra aplicación saber si ese usuario está logueado. En el capítulo de hoy vamos a empezar con el patrón block, que es un patrón que ya hemos tratado en el canal pero todavía me siguen llegando muchas dudas, así que vamos a ver si con este video tratamos de responderlas. Como nota al margen, le estuve prestando mi computadora a mis hijas para que aprendan a editar videos y algunas settings del editor de video quedaron y me quedaron algunas settings que yo no suelo usar en el video, van a ver una línea molesta donde se ve todo lo que yo tipeo, cosas que pasan para el próximo video, prometo que esa molestia no va a estar. Si te gusta aprender a programar a través de explicaciones y ejemplos reales, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a nuestro Discord o seguirme en Twitch para más tutoriales de programación. Y adicionalmente, si querés apoyarme, podés hacerlo a través de mi Patreon, como lo hacen ya todas estas personas a las cuales le agradezco un montón, ya que eso ayuda a que el canal crezca. Y ahora sí, vamos al video. La idea es hacer una serie de distintas formas de resolver este problema utilizando diferentes manejadores de estados para que después ustedes tengan la información de cómo se hace de diferentes formas y puedan elegir cuál es el que mejor se adapta a su aplicación ya que no existe una sola manera de manejar el estado de nuestra aplicación y es una pregunta que me suelen hacer ¿Uso Blog? ¿Uso Provider? ¿Uso otra cosa? Y la respuesta siempre es la misma y es depende de su experiencia de cuál les resulta más simple, de cuál se adapta mejor a la aplicación que están realizando. No todo tiene que ser Block, no todo tiene que ser Redux, no todo tiene que ser set state y no toda la aplicación necesariamente tiene que ser utilizando el mismo sistema para manejar los estados de una pantalla. No necesariamente es bueno tampoco utilizar todos los que existen en nuestra aplicación, ya que hace que nuestra aplicación no sea homogénea y nuevos programadores puedan tener dificultades para adaptarse a nuestro código, pero si sí podemos elegir una o dos soluciones para diferentes casos de uso como backend vamos a estar usando siempre Wordpress y para comunicarnos con Wordpress vamos a estar utilizando este package que se llama Flutter Wordpress que tiene una implementación completa de toda la que es la API REST versión 2 de Wordpress esta es una API oficial que tiene Wordpress y que la utilizan los plugins hechos en Javascript por ejemplo para obtener datos de Wordpress y poder trabajar con él y que nos permite desde crear usuarios a crear posts, hacer queries sobre la base de datos si tenemos algún plugin podríamos hacer queries sobre nuestros plugins y las tablas que manejan no vamos a hacer más que el login, si quieren utilizar algo más que loguearse, ya va a quedar de del lado de ustedes utilizar esa API, por ejemplo, para obtener una lista de productos desde un plugin de e-commerce que tengan instalado en su WordPress. Pero sí, vamos a utilizar en toda la serie esta de State Management el tema del login, porque creo que es el más crítico y el que más les puede servir como disparador. Ahora, algo importante es que la API de WordPress por defecto utiliza cookies para identificar al usuario logueado. Eso es que después de haber pasado por el formulario de login de wordpress eso queda una cookie en el browser y las, las aplicaciones de javascript pueden tomar esa cookie y enviarla en todos los requests para mostrar que están logueados yo ya tengo instalado este plugin que es el que yo voy a usar para esta serie de videos el plugin se instala muy fácil va a depender un poco de cómo tengan hosteado ustedes su wordpress pero sigan las instrucciones en pantalla de cómo instalar el plugin desde el panel el tema de los rewrite para el servidor, que eso va a depender del hosting eh, tienen que hacer estas configuraciones en el wp-config.php todo muy simple yo activé el tema de cores porque le voy a estar pegando de una aplicación mobile y después nos explico un poco cuáles son los namespace o cómo usarlo directamente de JavaScript. esto no nos interesa porque esto todo lo hace ya el package que vamos a usar en Flat. pero sigan esta guía y no deberían tener ningún problema la aplicación sobre la que vamos a trabajar es muy simple consta de una material app que abre una login page esa login page es un stateful widget que tiene un formulario y tenemos un key para poder correr validaciones si queremos sobre ese formulario luego tiene un logo y luego tiene dos text form fields uno para el email y uno para el password y finalmente el botón de submit para entrar al login vamos a definir una carpeta blog donde vamos a poner las clases de nuestro blog y ahora tenemos que definir como ya hicimos en el otro capítulo de login with blog vamos a definir cuáles son nuestros estados y cuáles son nuestros eventos y por último vamos a definir el Blog propiamente dicho, que es el que ejecuta la lógica para mapear de un evento e ir pasando los distintos estados hacia la aplicación. Vamos a separar cada cosa en su archivo para una, tener todo un poco más organizado y vamos a empezar definiendo nuestro login event, que va a ser abstracto y luego vamos a definir un evento do login doLoginEvent que extienda desde Login Event, este Login se va a hacer por un email y una contraseña y por lo tanto va a tener un constructor y ese va a ser el único evento que vamos a tener para este ejemplo podríamos tener eventos para cuando alguien tipea un email y validar ese email pero para mí la responsabilidad de esa validación la podemos dejar en el widget mismo de text for fill y hacerlo antes de llamar al blog adicionalmente vamos a crear entonces nuestro login state nuevamente vamos a tener un, una clase que sea un login base state no, vamos a poner base login state que y de ella vamos a definir que tenemos un initial login state para identificar cuando estamos mostrando el formulario, por ejemplo. Después tenemos, después vamos a tener un loading para avisarle al usuario que estamos comunicándonos con el servidor. Y además vamos a tener uno que nos diga si tuvimos un error. Después, sobre el final, vamos a ver cómo manejar el caso de cuando el login se efectuó correctamente para llevar al usuario a la siguiente pantalla. Tenemos nuestros estados, tenemos nuestros eventos. Vamos a entonces generar nuestro blog propiamente dicho. Para nuestro blog, vamos a generar una clase LoginBlock y vamos a extender de la clase Blog de la librería de, de Blog, del package blog que ya tiene casi toda la lógica resuelta no lo vamos a hacer desde cero tenemos que definirle cuál es la clase base de los eventos y cuál es la clase base de los estados que es el base login state importamos esta librería, yo ya las tengo agregadas en el pavspec.yaml y luego implementamos los dos mensajes que nos piden nuestro Estado inicial va a ser el initial login state. Y ahora tenemos que ir viendo que, cuál es el evento que está viniendo y en base a eso ejecutar las diferentes acciones. Entonces, si el evento es un do login event, significa que el usuario apretó el botón de login habiendo ingresado su usuario y password. Entonces Vamos a decirle que lo primero que queremos que haga el event, la vista es que ponga una ventana de loading. Luego, por seguridad, vamos a usar un try catch. Vamos a decir do login y change page, change screen para cambiar a la siguiente pantalla. Y en el caso de tener algún error vamos a decirle que queremos mostrar un error login state pasándole el mensaje de error para manejar el tema del usuario logueado y, y loguear un usuario vamos a generar una nueva clase y esta clase le vamos a llamar user repository la idea es usar el repository pattern y después las distintas clases de nuestro sistema pueden hablar con ella para saber si un usuario está logueado, loguear a un usuario, desloguearlo, etcétera. Esta clase User Repository va a tener internamente un objeto de tipo WordPress que va a ser la API con la que vamos a hablar para loguear al usuario y para inicializar esta clase vamos a ver en la documentación necesitamos darle estos cuatro parámetros, los dos parámetros del final no son necesarios si usamos JWT por lo tanto los puedo pasar vacíos y para la url vamos a usar la url de mi blog, con eso ya tenemos el objeto JWT, lo que nos quedaría es crear un método que retorne un string por ejemplo con el token, esto va a volver un future porque vamos a hacer una petición que asíncrona y vamos a pedirle que autentique utilizando username and password y esto va a ser un método de asincrónico si vamos a ver la documentación para autenticar un user simplemente llamamos al método user con username and password y eso nos, nos va a devolver un response que es un user entonces vamos a decir que nuestro user va a ser una wait de llamar a nuestro objeto WordPress y como username vamos a pasar el username que nos dan y como password el password que nos dan ahora con esto obtenemos este authenticate nos va a devolver un user pero nosotros queremos devolver el token por lo tanto el token se lo tenemos que pedir al objeto WordPress si vemos el código de la, del package este de flutter wordpress internamente maneja un token ese token se le va agregando a los header en todos los requests HTTP que se hacen acá es donde se setea por ejemplo para un llamado de autenticación via JTWT si, es, si el token es válido se agrega el header entonces en todos los llamados subsiguientes podemos obtener el el token y vean que en realidad lo que está haciendo es después de hacer el request está haciendo un fetch user por nuestro email para obtener el usuario es decir está haciendo dos requests uno para autenticar y uno para obtener el user por lo tanto todo, toda nuestra lógica está manejada acá directamente por esta librería si queremos obtener el token para después usarlo en una API externa y validar ese usuario directamente le pedimos al objeto wordpress que nos dé el token. Este user no lo estamos usando por ahora, podríamos usarlo y devolverlo para que nuestra aplicación sepa el nombre del usuario logueado, por ejemplo. Volvemos entonces a nuestro blog. Nuestro blog entonces va a usar un user repository, vamos a marcarlo como final y se lo vamos a dar por constructor porque no queremos que cambie y vamos a dárselo como un named parameter. Ahora sí, vamos a decir que nuestro Token es igual al user event.email event.password, es decir, con el usuario y password que nos vino por el evento. Nos estaría quedando todavía por definir qué queremos que haga cuando cambia el screen. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una función que se llame onLoginSuccess y la vamos a recibir por parámetro. Vamos a agregarle required a ambos atributos porque es algo que no queremos que se olvide de pasar como parámetro y si el login se puede realizar llamamos al método onLogin, onLoginSuccess para que quien haya pasado ese callback reciba la notificación y vea de llevarnos a la siguiente pantalla vamos a entonces volver a nuestra pantalla de main y vamos a empezar a usar este block lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra variable block yo en este caso la voy a crear en mi state hay diferentes formas de crear esta variable block podemos usar provider para generar el block y después consumir ese block la misma librería de flutter block tiene un objeto llamado block provider como le pasamos el block al widget queda enteramente a gusto de cada uno en su aplicación en nuestro initState, state vamos a decir que nuestro block va a ser un, va a ser un login block y este login block necesita dos cosas por un lado necesita un user repository pero de este repositorio queremos tener una sola instancia no queremos tener muchas queremos que cualquiera que use el user repository use la misma instancia entonces vamos a agregarle un método estático que llama instance que ahora lo vamos a hacer y por el otro lado Necesitamos decirle qué queremos que haga cuando el login sea success. Entonces, acá vamos a dejar un gran to do. Pero, acá por ejemplo, podríamos poner un navigate a otra ruta. Vamos a resolver esta instance para sacarnos el error. Para eso, en nuestro repository. A mí me gusta poner las cosas estáticas al principio. Eso va al criterio de cada uno lo que quiero hacer es decir primero que tengo un atributo estático de tipo user repository que se llama guión bajo instance y que lo inicializo con una instancia de user repository y luego lo que voy a querer hacer es un getter que llame instance sin guión bajo o sea que sea público y que eso retorne mi variable privada de esa forma yo tengo siempre este instance me devuelve la misma, la misma instancia que la que, está, la que está guardada en el guión bajo instance otra forma en lugar de hacer esto es usar getit como hicimos en el capítulo de getit que les dejo por acá arriba y registrar un user repository en getit y utilizando un service locator en cualquier parte de nuestro código podemos obtener esa instancia cualquier método que usen, lo importante es que User Repository tiene que ser una sola instancia para toda nuestra aplicación. Porque si no, este objeto WordPress va a ser distinto en cada instancia de User Repository y no va a tener el token de autenticación y esto no funcionaría. Una vez que yo tengo mi blog en mi pantalla, puedo utilizar un blog builder para determinar cuál es el contenido de la pantalla, cuál es el contenido que queremos mostrar en pantalla entonces por ejemplo vamos a tomar antes de nuestro formulario y vamos a poner un block builder que nos va a permitir que esto se redibuje cada vez que haya un cambio de estado este block builder va a ser desde un login event hasta un base login state y necesitamos decirle cuál es el blog que queremos que escuche en lugar de un child lo que tenemos es un método builder que va a recibir un build context y el base login state actual que queremos dibujar acá es login blog no login event es cuál es el tipo de blog y cuáles son los estados que ese blog nos va a entregar. Lo primero que vamos a hacer es venir al botón y necesitamos con este botón pasar el email y el password para eso vamos a tener que definir dos objetos de text controller estos controles los tenemos que inicializar en el init state y por último tenemos que hacer un dispose porque esto pide recursos y si no nos los liberamos corremos riesgo de dejar memories leaks. Ahora sí podemos asignar a cada text form field su controller y así ya poder obtener el email y el password. Habiendo hecho eso podemos generar nuestro evento, es un do login event que recibe un email y un password. Y con eso podemos llamar a nuestro blog y agregar el evento que acabamos de crear para que se ejecute finalmente el login en nuestra aplicación. De los posibles eventos que nos pueden venir, si viene el Initial no hacemos nada en especial. Ahora si viene el Loading lo que queremos hacer es setear que en lugar de el botón de Login tengamos un Spinner. Podemos preguntar que si el State que nos viene es un Loading Login state, devolver un circular progress indicator y en caso contrario mostrar el botón vamos a hacer un hot start porque agregamos un montón de cosas ponemos cualquier cosa como user y password, el password debería estar oculto pero no es grave porque cuando vean este video el usuario este que vamos a usar de prueba no va a existir tengo un problema de overflow en cuando se abre el teclado, ignorémoslo por el momento y si yo ahora aprieto el botón login, se me muestra el spinner y luego vuelve al estado inicial. Ese estado inicial puede ser que hubo un error o que algo sale bien. Vamos a ver si imprime algo acá. Mandamos otra vez el login. No está llegando al login success, por lo tanto tenemos un error si tenemos un error lo que podemos hacer es usar un block listener, el block listener la diferencia es que no tiene hijos sino que tiene un listener justamente y este listener tiene un contexto y tiene un state que recibimos, entonces si el state es un error login state vamos a imprimir el mensaje de error que estamos recibiendo adicionalmente tenemos que pasarle el blog que queremos escuchar salvamos le damos a login y acá vemos que wordpress error jw invalid email dirección de correo desconocido compruebe de nuevo o inténtelo con otro usuario, si quisiéramos mostrar esto un poquito más lindo, podríamos poner dentro del scaffold un snack bar, ahí tenemos, bueno habría que extraer el message del error pero se entiende la idea, ahí tenemos nuestro login, ahora si usamos el login correcto y usamos el email de este usuario, flutter usamos flutter demo.com y password 1 2 3 4 5 6 cuando le damos a login me dice que no encontró ningún usuario bien ahí estuve devagueando un poco el problema y el problema es que me estoy logueando. el problema es que yo acá estoy pasando un email pero la API pide un username no el email por lo tanto me estoy equivocando yo en los datos que le estoy mandando en lugar de pasar el email, vamos a corregir nuestro formulario. Vamos a decir que queremos el username para tener un poco más de consistencia con la API. Habría que cambiar todo lo que diga email por username, pero por ahora no importa. El username es flutterdemo y la password 123456 es correcta. Ahí le damos a login. Ok, hice un descubrimiento importante de otra cosa que hay que tener en cuenta, que antes no lo había visto: es que este Authenticate, como quiera hacer un Fetch User, ese user tiene que poder leerse. Descubrí que la API de Fetch User de WordPress solamente te deja leer un usuario si tiene al menos un post. Por lo tanto, eso es importante para este método Authenticate. Eso puede ser un problema no sé si tendremos otro método de autenticación que solamente nos devuelva el token pero no, este autentica con el token fetch user fetch me user fetch post en fin, no sabría decirlo, habría que ver un poquito más la API yo lo que hice fue a este usuario le agregué un post en mi API y ahora sí creo que el email debería funcionar password 123456 le damos botón de login se conecta con el servidor me dice login ok el spinner queda ahí dando vuelta es normal pero tenemos un login exitoso nos están faltando una es qué hacer cuando el login se completa querríamos ir a otra ruta el problema que me estoy dando cuenta ahora que en el init state donde genero el login no me puedo ir a otra ruta porque no tengo un context por lo tanto vamos a cambiar un poquito la implementación no vamos a pedir esta función y vamos a definir un evento que sea login state para indicar que estamos en un state de logueado en nuestro login block entonces en lugar de llamar ese callback vamos a emitir un login in state para avisarle al que esté escuchando de que el usuario se logueó bien para eso ya que tenemos nuestro listener vamos a preguntar si mi state es un login in state ahora sí podemos hacer un navigator punto vamos a hacer un push named y vamos a ir a barra home o vamos a ir al barra para decir que cuando estamos en el barra y vamos a modificar y vamos a agregar nuestras rutas vamos a tener un barra login que me va a devolver mi login page y vamos a tener una ruta barra que me devuelva mi homepage, homepage ahora lo tenemos que crear vamos a decir que nuestra initial route va a ser el barra login de esa manera queremos que primero vaya al login y cuando nos logueamos queremos ir a nuestra homepage que va a tener un scaffold va a tener un center y ese center va a tener un hijo que va a ser un texto que por ahora va a decir hola simplemente vamos a reiniciar nuestra aplicación porque cambiamos varias cosas del material app ahí estamos en la pantalla correcta si queremos loguearnos un error, podemos utilizar nuestro usuario y password y al loguearnos nos manda a nuestra siguiente página y nos dice hola. Ahora el problema es que tenemos que saber a quién le, está, le estamos diciendo hola, por lo tanto nosotros podemos decir que vamos a tener un user repository y este user repository se lo vamos a pasar como la instancia que tenemos creada de manera global en este user repository vamos a generar una variable user que sea el current user y cuando hacemos el login vamos a guardar ahí su valor de esa manera ahora en mi home yo puedo hacer user repository .name. hay que reiniciar porque el repository se tiene que volver a crear ahora sí lo volvemos a loguear le damos a login y ahora sí tenemos nuestra siguiente pantalla que dice Hola Flutter Demo y si en cualquier parte de nuestra aplicación queremos saber quién es el usuario logueado, simplemente debemos buscar nuestro user obtener el current user y ahí tenemos todos los atributos necesarios. Asimismo, si quisiéramos, no sé, obtener los posts que tiene hecho en el WordPress, en nuestro user repository como tenemos nuestro objeto WordPress podríamos agregar un mensaje un método que utilizando la API de WordPress nos traiga toda la información de su usuario de manera muy simple y sin tener que hacer nada, ninguna complicación lo que, nos, lo que nos está faltando es que yo ahora estoy logueado pero si yo hago un hot restart estoy volviendo a la pantalla de login porque básicamente se me está perdiendo el token o sea el estado de que yo estaba logueado y para eso entonces tenemos que hacer algunos cambios más vamos a decir que vamos a necesitar tener otros eventos para empezar voy a necesitar otro evento este evento lo que me dice es que la aplicación está inicializando entonces yo quiero decirle al blog que haga ciertas tareas mientras está inicializando el blog y para eso lo que voy a hacer es en el init state luego de crear mi blog le voy a agregar un evento que sea de tipo app init state eso en mi login block, lo que va a hacer es que si el evento que me viene es de tipo login state up event, lo que yo voy a querer es decirle al user repository punto check current user, pero antes de eso vamos a marcar a la UI como que estoy cargando para que no me aparezca el botón. Vamos a esperar a que el User Repository chequee el Current User para ver si existe y está logueado. Y por último, vamos a setear nuestra aplicación en el Initial Login State. El Check Current User. Vamos a venir. Es un método que no devuelve nada. Simplemente queremos que chequee si existe un usuario. El Check Current User. Lo único que queremos hacer es que si el, el usuario ya está logueado me guarde en current user un valor válido entonces va a ser un método asíncrono y acá básicamente lo que tenemos que hacer es decir bueno si alguna vez tuvimos un token ese token lo vamos a seguir necesitando es decir que si yo acá estoy logueado y tengo un token cuando me logueo precisamente ese token lo tengo que guardar para poder usarlo en un futuro cuando la aplicación se detenga para poder hacer ese tipo de cosas es que voy a necesitar un Shared Preference es decir vamos a tener que instalar el plugin de Shared Preference en su última versión por ejemplo una vez que tenemos Shared Preference para utilizar las preferencias tenemos que tener una instancia del Shared Preference utilizando el GetInstance y vamos a preguntar que si el token es distinto de null, vamos a imprimir para poder ver que esto realmente pasa y después poder devariar y vamos a hacer un put, un set string que se llame token y que el valor sea el token que nos da wordpress, es put string. Con eso guardamos el token en la base de datos local de la aplicación. Y lo que queremos hacer con el check current user es tomar esta shared preference y ver si pref contiene un token. Si contiene, quiere decir que en algún momento nosotros habíamos salvado ese token y lo podemos recuperar. Y una vez que tenemos el token podemos decirle al objeto de Wordpress que se autentique vía un token eso lo que va a hacer es validar si el token este que tenemos guardado es válido y si es válido nos va a devolver el usuario actual el token puede ser no válido porque los, to los tokens expiran en caso de que expire tendríamos que hacer un pedido de un token nuevo lo cual tiene sentido y si tenemos un current user, lo seteamos y si no tenemos current user, no hacemos nada. En nuestro blog entonces, después de un check, podemos ver si tenemos un current user y en el caso de ser nulo, dejamos el formulario de login y si el usuario no es nulo, hacemos un login, un login y de esa manera le avisamos a la aplicación que estamos logueados y que salte al siguiente estado vamos a agregar un print acá .token para decir que encontramos un token y vamos a hacer un, tengo que hacer un hot restart de toda la aplicación porque instalamos una nueva dependencia que tiene componentes nativos ahí reinicio nuevamente tenemos nuestra aplicación bien tuve que hacer un par de cambios a las rutas ya que no le estaba gustando lo que hice fue poner que siempre empiezo mi login page y el home lo, barro a, lo mando a barra home, no tiene ningún problema el login actúa como splash barra login se podría mejorar pero para el ejemplo este va a servir si yo hago un hot restart no sé si vamos a llegar a ver el loading no se llega a ver, vamos a ver si podemos loguearlo con un texto vamos a poner un eh, print check if check in current user. Re iniciamos. Ahí está el checking current user se está ejecutando, no lo llegamos a ver, o sea, ocurre mucho antes de ver el loading, lo cual no es un problema para nosotros, porque el loading estaría por si tarda más en realidad, si lo hace antes mejor. Hago el loading 1, 2 3 4 5 6. Me logueo, vean que acá me dice token y quedé en un loop infinito el loop infinito es porque me olvidé cambiar que en realidad tengo que ir a barra home ¿Sí? ahí vean que estoy en mi barra home, yo hago un hot restart check in current user, me aparece el loading y un cachito después me aparece el hola mundo, hola flutter demo, no me tuve que volver a loguear estoy automáticamente logueado en teoría como es un shared preference yo puedo detener la aplicación completamente Ejecutarlas desde cero y el resultado debería ser que sigo estando logueado. Ahí está ejecutando la aplicación desde cero. Vemos nuestro formulario de login, tenemos el loading y automáticamente aparece nuestra pantalla del usuario logueado de manera inmediata. Por lo tanto, hicimos todo el flujo utilizando block, Tanto para chequear si ya estábamos logueados, como para loguearnos como primera vez. A partir de acá, pueden construir toda la aplicación, sabiendo que el usuario en cualquier ruta de acá en adelante está logueado. Si yo me quisiera desloguear, en este caso el desloguear no lo tengo hecho con blog, porque Homepage no tiene un blog implementado. Vamos a poner una columna vamos a hacer un raise button que cuando lo presionamos vamos a querer desloguearnos y como hijo que tenga un logout para desloguear directamente hacemos un clear de nuestro user repository eso sería por un lado decir que nuestro current user es igual igual a null vamos a necesitar un shared preference y eliminar un token por las dudas que exista, si no va a tratar de cargarlo de vuelta y no es, lo que, no es lo que queremos. Y por último deberíamos poder limpiar el token de nuestro WordPress, pero como no tiene una forma muy fácil de eliminar ese token, lo único que encontré por ahora es crear una nueva instancia del objeto WordPress y ya esa instancia no tiene el token y no se autentica. Por último, esto debería ser un future para poder hacer para que no nos tire un warning. Y ahora sí, acá podemos hacer una way del clear y luego hacemos directamente un push named en este caso al barra que sería nuestro splash barra login. Vamos a centrar ese contenido. Ahora sí, apretamos el logout y volvemos a nuestra pantalla de login, si hago un hot restart está chequeando si el user está logueado pero obviamente como hice un clear del token no está logueado y me queda en mi pantalla de login nuevamente, quedan cosas por pulir se las voy a dejar a ustedes para dependiendo cada uso necesitarán una funcionalidad un poco más compleja, un diseño más complejo, más animaciones menos animaciones, pero esta sería como la forma que yo creo más simple de utilizar clock para hacer un login con Wordpress y utilizar en el medio un User Repository para poder saber que si el usuario está logueado o no está logueado y de esa manera cerrar todo el circuito en el próximo capítulo vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo partiendo desde la misma pantalla vacía de login pero utilizando Provider así que les recomiendo suscribirse para poder después analizar juntos qué diferencias hay entre usar Provider para hacer esta pantalla de login versus utilizar versus utilizar uh, flutter blog así que espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene